Hola gente, cómo les va? Bueno, acá me llegó el pedido de Mercado Libre. Compré un teclado, así que bueno, manos a la hora. Le voy a mostrar eh, el producto. Bueno, vamos a sacar el, la bolsita esta. Bueno, como pueden ver, esta es la marca del teclado, Soul Gaming, teclado mecánico. Bueno, este es el modelo XK800, como pueden ver. Ahora lo vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir. El teclado, la cajita, ahí está. Vamos a sacarlo de acá. Seguramente el cable viene acá adentro. Bueno, viene con este este manual y vino con un sticker. Miren acá, uh, está al revés. Ahí está, por acá. Está enfocando cualquier Tiki, a ver si se ve ahí. Ahí está, So. A ver, después lo voy a pegar en mi, en mi gabinete. Bueno, eh, bueno, acá trae el manual. Yo la verdad que no hay mucho para leer, pero si quieren leerlo, pueden leerlo. Está bueno tener en cuenta algunas cosas. Bueno, viene con este, con este cobertor, o como se diga, <ríe> nylon. Bueno, fíjense, miren, ya tiene las teclas bastante altas. A ver, ya es bastante uh, espectacular. Buenísimo, se siente cuando uno eh, presiona las teclas, aparte ese ruidito. Puede ser que no te guste, pero a mí sí. Eh, bueno, eso va a depender del gusto de cada uno. Ahora nada, simplemente lo vamos a... Ahí está la marca, está buena. Ya ver, eh, es, es como copado, da gusto ver eh, la, la inscripción del logo en el teclado. no? Eh, tiene estos tornillitos con llave estrella, es más, le da el brillo acá, lo estoy viendo, no sé si, si ustedes lo aprecian, no, no se ve en cámara, yo lo veo acá, está buenísimo. Tiene como un marquito, una especie de marquito dorado, eh, cromado, perdón. Fíjense, esto es lo que estaba viendo, bueno, aparte del, del cable USB, tiene como una especie de mallado que, bueno, acá en, en la cámara no se aprecia, se ve oscuro. Pero tiene una especie de mallado el cable que está muy, muy copado al tacto, no solamente es por una cuestión de tacto acá. Estamos hablando de, de que es mejor, más dura más el cable, no se daña. En cambio los cables de goma suelen eh, secarse con el tiempo o pueden que se dañen apretándolos contra algo, alguna superficie o algo. Y suelen cortarse y dañar eh, los cables internos, ¿no? Lo que, lo que da la corriente o, o lo, lo que manda la información. En fin, este tipo de malla está muy bueno porque hace que el cable dure mucho más tiempo. Eso, eso es un punto muy a favor. Yo que vivo conectando cosas con el tema sonido y bueno, todo lo que tiene que ver con la computadora. Está bueno tener este tipo de cables. Bueno, acá cosa que yo no había mostrado es esto. Las, bueno, como todo teclado tiene... Esto está como embutido, tiene como un agujerito. Hay teclados que no. Esto está bueno porque hasta inclusive hace el clic. Una pavada, ¿no? Pero eh, está, está bastante copado. Así que nada, ahora lo voy a conectar. Bueno, fíjense eh, el, el mallado que trae el cable. ¿no? Eh, la conexión es USB, como bien dije antes. Esa es la ficha, pero a mí lo que me llamó la atención también es el mallado que trae el cable, es como una especie de tela. Y esto lo que hace eh, es eh, cuidar un poco más, proteger lo que serían justamente eh, lo que cubre el, los alambres de cobre, ¿no? Todo lo que es la goma que trae un cable normal, como cualquier otro. Pero el tener esta funda, esta malla de tela, lo que hace es eh, proteger, obviamente, para que dure mucho más, ¿está? bueno en la toma anterior le había explicado que había una herramienta que yo no sabía que estaba en la caja y la encontré que es esta que está acá es un plastiquito con esta forma de una especie de pinzita, ¿no? y lo que hacemos es justamente agarrar la tecla hacerlo hasta el fondo hasta que hace un clic y luego hacemos presión hacia arriba y podemos sacar como pueden ver la tecla no y esto es mucho más fácil de pasarle le podemos pasar un pincel y con esto eh, podemos limpiar básicamente el teclado ¿ta? y para volver a colocar o una de dos o lo sacamos y lo podemos directamente con la mano que es mucho más práctico ¿no? para mí se me, me resulta más práctico y apretamos hacia hasta el fondo y de esta manera como pueden ver ya está colocado bueno esta en esta parte es donde la vamos a conectar Y... Va a prender un, unas luces obviamente, fíjense lo que hace, espectacular, igualmente ahora no se aprecia porque lo estoy haciendo, esta toma la estoy haciendo de día obviamente, entonces estamos, está como todo iluminado lógicamente, pero bueno, estoy aprovechando para que se aprecie también la textura del teclado. Bueno gente, hasta ahí el video de hoy y nada, si les interesa comprar este teclado, en la descripción, ya saben, en la descripción del video les dejo el link de compra de Mercado Libre, este, este teclado justamente lo compré por Mercado Libre, con envío a mi domicilio, así que bueno, eso lo eligen ustedes, cómo pagar, el medio de pago y todo eso, lo eligen ustedes, si quieren que se lo lleven a su casa o si lo quieren ir a retirar ustedes, por el local o directamente acordar con el vendedor. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, que se vienen nuevos videos, no te los pierdas. Nos vemos, Gross Beat Producciones.